Con el tema de la fachada, lo que buscamos en este edificio es que sea algo totalmente único, diferencial en el lugar. Que sea algo sumamente contrastante, de manera que se vuelva muy atractivo para ese nicho de mercado que está buscando una fachada moderna, algo novedoso, algo que no existe en su